¿Realmente sabes el valor que tiene la información empresarial? Piénsalo un momento. La información es el corazón de toda empresa y de su uso y cuidado depende su permanencia en el mercado. Y como todo tesoro, se ve frecuentemente expuesta a riesgos que afectan su integridad. Daños en componentes tecnológicos, personal malicioso que intenta manipularla, errores humanos sin intencionalidad. Desastres que han afectado a nuestros vecinos y creemos que a nosotros no nos van a ocurrir. Además, existen regulaciones que obligan a archivar la información hasta por 20 años, y en caso de auditorías podrían detener nuestra operación. Así que no dejes este activo tan valioso en manos de una persona que tiene mil actividades diferentes y que no tiene tiempo para medir, controlar, corregir y mejorar tu servicio de respaldos. No te alarmes, porque Optimize IT te brinda la tranquilidad que necesitas. Nuestro equipo de expertos se encargará de brindarte un servicio completo. Transformación de tu operación en servicio en el cual tienes claro quién es tu cliente, qué respaldas y por cuánto tiempo lo necesitas. Optimizamos al máximo tu infraestructura para reducir costos y agilizar tus restauraciones. Monitoreo y operación diaria de tus respaldos. Indicadores de control para mejorar continuamente y minimizar los riesgos. Pero si aún así quieres seguir manejando tu operación desde casa, entonces te capacitamos, acompañamos o te damos soporte para reforzar las habilidades de tus recursos humanos para que tengan una mano amiga cuando se presente un incendio. No importa si ya tienes una herramienta de respaldos, solicita nuestra asesoría y te guiaremos. Al fin podrás dormir bien, confiando en tu ángel guardián. Optimize IT Siempre hay una mejor forma de hacer las cosas